Estamos aquí jugando una partida de CSGO. Ahí va uno. Muy bien. Muy bien. Eh, hace un montón de tiempo que no juego CSGO. La verdad, sí, no es que yo sea de las personas que le dé mucho a CSGO o que sea muy bueno CSGO, pero bueno, de vez en, no. en cuando me gusta jugar alguna que otra partida y darle caña. Asterio, si vamos a face It, voy con A face It, bueno, ahora luego, después de cuando acabe. No, no, eh... no, face It no cae el emparejamiento es una mierda. Está muy puta madre, guante de mierda. Yo El aparejamiento es una mierda, admitámoslo, solo tocanche igual, tío. Pero ahí se puede hacer algo, aquí no? Nada, tío. En el... en el Facebook no se puede hacer algo, si te toca un equipo de la hostia no lloras. Hombre, eh, eh tú lo igual. Si te toca un equipo bueno, Hombre, tú lo igual. Pues <risa> oh, ya está, tío. Yo mm. juego con, la, con los equipos de mierda que me tocan, pues tú juegas al counter con los equipos de mierda que te toquen. El Zula, el Zula es una mierda aquí, eh, me voy a jugar Zula es está bien bien que jugamos, o sea... Es verdad, ve, eso no lo voy a decir, no voy a decir que no No voy a decir que no Son corredores que se pegan de tiro, ya está no, es verdad, es que es verdad Pero bueno, pero la cosa es lo completo que sea el juego ¿Sabes qué van a poner eh, en, el, en el turno un pase de batalla, tío? Pero es que yo hace tiempo que no juego. Aquí. Al conte. Yo ayer. Oh, ya, uh, ya verás yo la banqueada que voy a pegar. <ríe> <Qué> <ríe> ¿Con qué se construyen en el conte? Eh. <risa> el chiste, el chiste. que un pene sin veleno. Mira, voy a hacer uno madera, uno, uno, uno, uno, uno, uno. uno. Nah, me nah, da que. ¿El qué? quieres qué? Pero... Cállate. Cállate, boludo. Ah, la llama me ha metido el back aquí, tío. Pero por qué, eh? Si no estaba hackeando nada más, tenía ¿Eh? Os cuento un chiste. Te lo había contado, Guante. Guante... ¿Qué le dices? Un pez grande... No, un pez chico, un pez grande. Un no, pez chico que te refieres. Pequeño. Vale. ¿Qué le dices? Torpedo, ¿eh? El mismo me contaste también el otro día, ¿no? Sí, ¿te ha gustado? Es que no entendió entendido que has dicho, eh Guante, the... vete a la mierda <ríe> Por favor, te lo pido Que que le dice un pe grande, tío Pezón dolor, ¿no? favor Buena Vesprada, ¿qué es? ¿sí? Buena Vesprada, Buenas espada. ¿Y buena tarde? ¿También? ¿Y buena noche? Ya está, lo siento ¿Cómo se ¿Buenas noches? cojones! Si, sí, lo que yo quiera ¡Dios! Ah, ¡Enséñale, Valenciano! ¡Enséñale! ¡Explicáselo ya! ¡Hostia! Eh, no me lo puedo creer No puedo creer que hayas dicho lo mismo que yo Mal parís. Day. Buenos días. Me tomas cabezas con la diga ahora ¡Vámonos! Pero no es puta. ¡Te calles! ¡Hostia! No me puedo creer lo, ¿Qué que, que, es? que, me, lo que le acaba de ocurrir. ¿Qué? Espícame, one day, guess, ¡Arriba! ¡Yo no ganéis el marido! ¡Ostras chiquillos! ¡No son tres ni en el clima! ¿Por qué me preguntas eso? 11-1 voy. Voy a dar 1 chiquillo. Apardalate la es como atontado, despistado. ¿En es un apardalate? ¿El qué? Pero ¿Tú sí, sí. tuyo eso significado y quieres ver a ver si me lo enfrentan bien o cómo? ¡Let's go! Borinot. ¿Cómo? Borinot. Eso creo que no se usa. Is... San... San Gonoreta. Menos, osa menos. <risa> ah, qué mal. Me he suelto sin querer que ellos que tonto, no da igual. Que ha leído no. un pechico, un pez grande, pezón. En verdad no le da. no da desde antiguo. Y este. ¿eh? Me lo dejo con la Digger. ¿Qué? ¿Cuántas mujeres hacen falta para cambiar una bombilla? ¡Ojo! Win. ¡Win! Yo me lo sé Ay, No me interesa, la verdad